Hola, ya para terminar este tema de integración numérica, os voy a dar un breve apunte sobre qué es el bucle de una animación. Las animaciones y videojuegos se ejecutan mediante un bucle con dos partes. En la inicialización, que solo se ejecuta una vez, se establecen valores a los parámetros de la animación para que ésta pueda comenzar. Por ejemplo, si va a ser una pelota que rebota contra los bordes de la pantalla, aquí se puede establecer la posición inicial de la pelota, su velocidad inicial, su tamaño, su color, etc. Posteriormente, entramos en el bucle propiamente dicho, que se ejecuta una vez por fotograma. Entre dos fotogramas transcurre un tiempo h o el lapse time, de tal manera que estamos ejecutando este bloque de código una y otra vez. Equivale a tener un while true en otros lenguajes de programación. Las tareas habituales en esta parte del código son la detección de si el usuario ha pulsado una tecla o un botón, la integración de las velocidades y posiciones según el método eh, de integración que a más nos convenga, pintar los objetos en su nueva posición y dejar pasar un tiempo H hasta la próxima ejecución. En las animaciones realizadas con Processing la función de inicialización se llama Setup, mientras que la que se ejecuta en cada fotograma se denomina Draw. Por su parte, en los videojuegos implementados con el motor Unity, la función de inicialización se llama Start, mientras que la de actualización se denomina Update. Bien, muchas gracias por vuestra atención y un saludo.